Funko lo ha vuelto a hacer. Ha anunciado una nueva línea de producto llamada BT Pops. Sí, si no teníamos suficiente con los Funko Pops, los Funko Sodas, los Funko Llaveros, los Funko Shake, los especiales, los de 18 pulgadas, los más pequeños, los más grandes, ha anunciado una nueva línea de producto. El producto en cuestión se llama Beauty Pop y se supone que es unos funquitos en miniatura, pero muy, muy, muy miniatura. Concretamente de una pulgada o lo que vendrían a ser dos centímetros y medio. O sea, ya os podéis imaginar, súper, súper minúsculo. Pero para que os hagáis una mejor idea, os voy a poner el tráiler que ha preparado Funko para este nuevo producto y así os vais familiarizando con el PT Pop Dentro vídeo. Hello. Yes, sir. Bigger. Bigger than ever. You've got it. Right away, sir. Big it is. We have an order and it's big. Hey, Proto, come quick. <gasps> That's right, Bitty Pops. We're making them big, uh, smaller than ever. All your favorite collectable pop figures in a bitty size, box and all. They're stackable, they're collectable, they're adorable. We did it, Proto! We did it again! Don't answer that. Bitty pop, small figures, big fun! Y bueno, ahora que ya habéis visto el trailer y aunque sea todo en modelo de animación, sí que tenemos algunas fotos reales de lo que va a ser esta nueva línea de producto. Y es que por lo que explican desde Funko serán unas réplicas de figuras que han tenido muchísimo éxito en el mercado, de líneas como por ejemplo Harry Potter, la cual de momento la primera tirada y colección va a consistir en 16 figuras diferentes. De hecho la idea de estos Beaty Pops, al ser tan pequeñitos, van a ser unos packs que vienen de 4 en 4 figuras de las cuales vamos a tener visibles tres de ellas y la cuarta va a estar oculta y va a ser la misteriosa. Vendría a ser algo así como las Mystery Brands, estas bolitas que a lo mejor ya conocéis, las cuales aparecen productos que existen en la vida real, pero en un tamaño muy reducido. La idea de Funko es hacer este coleccionable de manera que intentemos hacer la colección completa con ese toque de misterio, porque siempre vamos a tener una figura que no vamos a saber cuál es hasta que abramos la caja. De hecho, este producto aún tardaremos unos meses en verlos en el mercado porque se estima que sea para julio de este año cuando se haga el lanzamiento. Y por lo que han ido diciendo en la feria donde se presentó este producto, el precio del pack de cuatro figuritas, recordad, tres visibles y una misteriosa, tendrá un valor de 14 libras. Lo que vendrían a ser quizás unos 12 euros más o menos. A pesar de que las figuras tengan un tamaño muy muy reducido, Funko asegura que tienen una calidad de detalle excelente. De hecho, en las siguientes imágenes vais a poder ver cómo la tirada de Harry Potter, que ha sido la mostrada y la anunciada hasta ahora, tienen bastante detalle para lo pequeños que son. En las imágenes podremos ver Funko como el de Harry Potter, Hermione, Hagrid e incluso Dobby. Bueno, y Podemos también, pero no sé si lo puedo pronunciar. Y para ir cerrando este vídeo vamos a comentar y enseñaros alguna de las opiniones que me dejasteis en Instagram cuando anuncié y enseñé este nuevo producto que iba a lanzar Funko. Por un lado tenemos todas aquellas opiniones que les ha parecido una maravilla y que les ha creado una necesidad inmediata de coleccionar esta nueva línea de Funko. Por otro lado también hay gente que se queja de que Funko no saca personajes nuevos y vuelve a repetir moldes y moldes y moldes en diferentes formatos pero siempre de los mismos personajes. Por otro lado tenemos gente que piensa que son demasiado pequeños y no se van a ver bien en la colección. Aunque para esto de decir que como veíamos en las imágenes anteriormente la idea es que estos Pity Pops vayan expuestos en unas pequeñas... No sé, una jaulita o una una cajita transparente de metacrilato donde van todos dentro. Pero bueno, aún así el tamaño no deja de ser de qué es. Es pequeñito y sí, tendrás seguramente que mirarlos con lupa. Y por otro lado tenemos la gente que ya está deseando de comprarlos y pregunta que dónde y cómo se venden y cuánto valen. Y yo he de decir que tengo sentimientos encontrados. Por un lado me parece un producto bonito... Pequeño, que a la hora de coleccionarlo y almacenarlo está bastante bien. Sobre todo en casos como el mío, que ya me estoy quedando sin espacio. Aunque es cierto que al final son Funkos igual que los grandes, pero en versión pequeñita. Y bueno, no sé. Quizás ese punto de pequeño le da ese punto adorable. Y bueno, a quién queremos engañar. Seguro que voy a terminar cayendo, como he caído con los llaveros, con los sodas y con todos los tipos y productos de Funko. Ahora quiero leer vuestras opiniones también aquí en YouTube, en los comentarios, así que dejadme por ahí abajo vuestra opinión, si os gustan, si no, si os parecen bonitos, feos, o si lo vais a coleccionar, o directamente vais a pasar. Así que os leo a todos por ahí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.